Doctor, tengo muchos problemas con mi internet. Sí se está grabando la sesión, ¿verdad? Siguen oh, aquí, no están dormidos. Oh, profe, su internet está fallando. ¿Ya están entrando el grupo? Chicos, por favor, apaguen el micrófono. Oh, profe, si ¿sí se ve la presentación. ¿Siguen ahí? Lo que más admiro de los doctores es su empatía hacia los estudiantes la paciencia que tienen hacia nosotros. Lo que más he aprendido de mis profes en este, en este tiempo de pandemia es que la verdad no hay límites, eh, no hay una edad que dejas de aprender o una edad que dejas de hacer las cosas, sino que si te lo propones y si tú quieres, eh, todo se puede. Sin duda alguna es la paciencia, <risa> la paciencia que que nos tienen a todos nosotros para repetir este, una y otra vez las cosas, explicarnos a cada uno de los alumnos. La actitud que siempre tienen a diario de pues bueno, siempre dar la, las clases, siempre apoyar. Que siempre, siempre hay que dar pues lo mejor de nosotros, que siempre hay que tener pues una actitud positiva hacia los demás. Es alguien que no se desespera cuando sus alumnos no entienden y que también tiene muy claro por qué lo hace. Su manera de, de atraernos a su clase, de siempre hacernos reír, pero al mismo tiempo enseñarnos no solamente acerca del tema que estamos viendo, sino sobre la vida. La motivación y dedicación que dan ellos al dar su clase y cómo lo contagian. Esas ganas de compartir un poco de ellos con nosotros para que nosotros en un futuro podamos estar lo mejor preparados posibles y pues ahora sí, como dice Mahatma Gandhi, ser el cambio que quieres ver en el mundo. ¿Y ustedes transforman una vida que con cada clase que con cada proyecto en realidad nos están formando y que están generando las personas y que están logrando como tener estas personas o generar estas personas que mañana van a hacer grandes cambios en el mundo gracias gracias gracias gracias gracias gracias gracias gracias gracias gracias gracias gracias gracias gracias